UADC informa. calidad académica. Para especializar a profesionales e investigadores en la construcción de líneas de generación y aplicación del conocimiento jurídico y humano, la Facultad de Jurisprudencia de la UADC invita a abogados, contadores y licenciados en administración a estudiar su maestría en Derecho, ...con acentuación en cinco distintas áreas. Las opciones a estudiar son... ...acentuación en gobierno y políticas públicas... ...acentuación en derecho penal... ...acentuación en derecho fiscal y Acentuación en Derecho Corporativo. Los exámenes de admisión serán los días 15 y 22 de junio. Las inscripciones, la segunda semana de agosto. Informes al teléfono 844-415-7769 y al correo electrónico cpi.jurisprudencia.edu.mx el personal académico de tiempo completo del nivel superior y medio superior de la máxima casa de estudios podrán participar en la convocatoria para el año sabático correspondiente al año 2019. Esta acción permite a los docentes separarse durante 12 meses de las actividades ordinarias sin dejar de disfrutar las prestaciones derivadas de su relación de trabajo, ...para contribuir al mejoramiento de los indicadores de calidad de la universidad. Los interesados podrán concluir estudios de posgrado, producir investigaciones que apoyen al desarrollo de proyectos educativos, tecnológicos o científicos específicos, realizar estancias en la industria o en la administración pública o estancias postdoctorales. La Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior AC, AMOCVIES, Realizó su 51 primera Asamblea General Ordinaria, teniendo como sede la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Dentro de las actividades, se ofreció la Conferencia Magistral, Marco y Política para la Transformación de la Educación Superior, por parte de la Directora General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, la doctora Carmen Rodríguez Armenta. Para adquirir habilidades prácticas en el uso de la herramienta tecnológica Microsoft Office, el Centro de Investigación en Geosciencias Aplicadas, SIGA de la UADC en Nueva Rosita, invita a cursar el Diplomado en Desarrollo de Habilidades y Uso de Microsoft Office. El diplomado consta de tres módulos, Microsoft Word, PowerPoint y Excel, que se cursarán en modalidad en línea o presencial. La fecha límite de inscripción es el 7 de junio de 2019 y el diplomado dará inicio el día 10 de este mismo mes. Para más información, comunicarse al teléfono 861-614-7219 o escribir al correo electrónico contacto -arroba .com. Cultura. El Concurso Nacional de Estudiantinas de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional es el foro en donde participará la Tuna Universitaria de Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Audicionaron 28 agrupaciones de la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Estado de México, Coahuila y Tamaulipas, de las cuales únicamente nueve fueron elegidas para la etapa final. Los integrantes de la agrupación dijeron sentirse orgullosos de representar no solo a la Autónoma de Coahuila, sino a todo el norte del país, ya que fue la única estudiantina de provincia que participará en el certamen. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.